Cambiar o recuperar la contraseña de su cuenta institucional ahora es más fácil a través de Mi Perfil. Ingrese al sitio miperfil.ucr.ac.cr con el nombre de usuario de su cuenta institucional y su contraseña. Para estudiantes de primer ingreso, deberán colocar la contraseña suministrada por el centro de informática antes de que transcurran 24 horas de su entrega, ya que si no realizan el cambio en el periodo indicado, la misma caducará. Al ingresar, el sistema le solicitará completar su información de seguridad, donde deberá validar un correo alternativo al de la UCR, que será utilizado en caso de que requiera recuperar la contraseña de su cuenta institucional. Además, deberá completar de forma obligatoria al menos tres de las preguntas de seguridad planteadas por la plataforma. Al finalizar el proceso, se le enviará un mensaje a su correo alternativo, con un link que caducará en las próximas horas, para verificar que la dirección ingresada es correcta. Una vez establecido el correo alternativo y las preguntas, podrá recuperar su contraseña en caso de que la haya olvidado, sin necesidad de desplazarse hasta el centro de informática. Si desea cambiar su contraseña, puede hacerlo de forma simple desde el sistema. Una vez ingresada la nueva contraseña, se le enviará un correo electrónico con el link de verificación. Para más información, puede consultar el manual de usuario a través del enlace ubicado en la parte inferior de la pantalla. Si desea enviar sus comentarios o sugerencias, puede hacerlo mediante la sección Contáctenos.